¿Cómo te encuentras? Te doy la bienvenida a este tu espacio de Biosabiduría Ancestral. El día de hoy estamos aquí para entregarte la guía general de la segunda quincena de septiembre y deseo con toda mi alma que encuentres una palabra, una frase, un paso o varios para que eleves tu energía, sanes tu vida y experimentes la abundancia que mereces. ¡Bienvenido, Piscis, Te invito a darle like, suscribirte al canal y activar esa campanita locochona que tenemos ahí abajo para que nos, nos mantengas presentes en tu vida en cada momento que subamos nuevo contenido. ¡Bienvenido, bienvenida! Y vamos a ver, Piscis, ¿qué tal te ha ido en estas últimas semanas? ¿Movimientos, cierres de ciclo? Cuéntanos, ponnos un comentario ahí abajo, nos encanta leerte. Nos encanta sentirte también. Compártenos con amor. Recuerda que cuando compartimos desde el amor, todos los comentarios están alineados y en energía alta. Cuando vivimos desde la escasez, hacemos comentarios que no nos nutren. Tú decides desde dónde comentas. Sin embargo... Eso lo único que refleja es cómo estás viviéndote en tu interior y de verdad deseo, deseo de todo corazón que estés sanando con estas guías. Y bien, vamos a ver cómo andas en tu presente. Tienes la laguna sagrada de cabeza. ok Estas... Situaciones que te han llevado a sentirte de esta manera y experimentarte, tienes el espíritu del lugar de cabeza. La recomendación que te hacen es abierto de par en par, de cabeza. Ok, ok. La sugerencia que te hacen el día de hoy, el regalo que te hacen el día de hoy es la intención. Y... Hablar un poco de esas resistencias que tienes sobre seguir al líder. Ok, ahorita te voy a explicar, te voy a compartir los mensajes, la guía. Te muestro las cartas para que puedas verlas una por una. Vamos a empezar. es importante que comprendas que cada una de las situaciones que se están presentando hoy en tu vida son un reflejo de cómo estás experimentándote en tu interior no temas reflejarte en cada persona que se presenta ok solo la. Toma lo, toma lo que te resuena lo que no, deséchalo también la incomodidad es un reflejo de tu interior de aquellas heridas, de aquellas viejas creencias, de aquellas ilusiones que no son reales, piscis. Y que si las sientes y si sientes incomodidad en alguna situación o con alguna persona, solamente es importante que te observes, que observes qué es lo que quiere mostrarte de ti y lo sanes. Aquí abajo vas a encontrar un link con una serie de conferencias acerca de la autosanación que es importante consideres tomar, para que estas respuestas y esta guía sea experimentada en totalidad. Y esto te lo dicen porque has estado viniendo de una duda acerca de quién eres, acerca de quién estás queriendo ser. Estás dudando de tu naturaleza, de tu ser, de tus capacidades, Pisces, y te dicen no... No hay por qué dudar, sabes que las tienes, ten la certeza de que si las tienes es porque las mereces y porque eres capaz de experimentarlas, de exponenciarlas, de expandirlas, compartirlas, de reflejarte, de reflejar amor, paz, abundancia. Eres capaz de materializar todo eso, Pisces. Te invitan también a que fluyas como, como en esta tranquilidad del agua, de una laguna transparente, de una laguna quieta, tranquila, que te relajes, que te quites un poquito del camino, Piscis, porque de repente con esta autoexigencia en la que te vives tiendes a meterte de más en el camino y a querer que las cosas sean y salgan en el momento en el que tú quieres. Y te dicen, no, tranquilo Piscis. Refléjate primero, obsérvate, conócete, sana. Muévete del camino porque no nos dejas trabajar a gusto. Y no quiere decir que eso sea malo, sino que el universo y el ritmo del universo es diferente al que tú quieres. Y como tú quieres un ritmo diferente, empiezas a dudar de tus capacidades y te dicen, no, salte del drama. No está pasando nada en realidad, Pisces, aunque pareciera que sí, lo único que está sucediendo es que es un llamado para que te quites un poquito del camino y permitas que el universo trabaje a su propio ritmo. Puesto que te dicen, para que puedas vivir aquello que deseas, primero requieres abrirle la puerta al amor, abrirle la puerta a ese ser superior en el que tú creas, entregarte totalmente a su guía. Y entonces comprenderás que todo está sucediendo en el momento y en el lugar perfectos para tu evolución, para tu trascendencia, para que avances, vueles. Y te dicen, no te resistas justamente a seguir esta guía, ¿ok? Esta carta de seguir al líder la tienes de cabeza porque a veces queremos ser nosotros, nosotros queremos ser Dios, queremos ser jefes, queremos ser eh, los líderes, quere, queremos ser mil cosas que nos dé cierta creencia de poder y nos olvidamos justamente de seguir esa guía interna y entonces es cuando tronamos y decimos, chi no me salió o salió completamente diferente a lo que yo esperaba, sí, claro, va a salir diferente porque no estás conectando con tu alma. No estás conectando con ese ser superior en el que te en el que tú creas. Y te estás autoexigiendo. Auto y la autoexigencia viene del ego. Viene de una necesidad de controlar. Y la pregunta aquí que te hace en Pisces es ¿qué controlas? ¿Qué quieres controlar? ¿La vida? la vida tiene su propio curso el universo el universo tiene sus tiempos que no son como los que tú quieres y tienes porque esos tiempos que tú tienes piscis fueron adquiridos y aprendidos enfócate en la experiencia enfócate en seguir la guía abre tu corazón sana aquellos resentimientos pasados, aquellas heridas pasadas para que puedas flotar, flotar con estos cambios, flotar con la vida misma y disfrutarla, ya no estés en el drama, Pisces, y el drama se refiere a dudar de ti, tener pensamientos en escasez, de miedo, y cómo te das cuenta si piensas en escasez o si tienes miedo, bueno, la primer señal es tus finanzas no son fluidas o no hay libertad financiera La segunda hay enfermedades y posiblemente estés experimentando gripes, dolores de cabeza, dolores de pecho Porque no te estás dejando ser y estás dudando tanto de ti que te empiezas a exigir y te empiezas a como a apretar, ¿no? Como a, a hacer esto ¡No! ¡Suéltate! aliviánate. La vida es más tranquila de lo que te contaron que es. Y como regalo te dicen la intención. La intención es este búho con esta flor que te dice ¡Oye! ¡La vida es mucho más de lo que te imaginas! La vida no se trata de encajar, de controlar, de poseer. La vida se... Trata de compartir, de fluir, de alivianarte. Porque en esta medida las ideas y los proyectos que vienen aquí dentro de este huevo están sustentados y están soportados por la fuerza del universo y la fuerza de este ser superior en el que tú creas. Todo depende de ti, Pisces, desde qué lado quieres verlo. Desde el sufrimiento, desde el ego, la escasez o desde la abundancia y la certeza de que así como estás experimentando estos tiempos, es perfecto para tu crecimiento, para tu evolución. Deja que todo esto madure para que al abrirse el huevo, nazca lo maravilloso en ti. Y eso maravilloso se traduce en opciones de negocio, de empresa, y en nuevas relaciones que te van a permitir ir al siguiente nivel, Pisis, muchas felicidades, deseo que encuentres aquí una respuesta a esas preguntas, esas dudas que has estado experimentando en estos últimos días, y que sobre todo tu alma encuentre paz a través de estas palabras. Recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita para que nos mantengas presentes en tu vida en cada momento que subamos nuevo contenido, déjanos tus comentarios, nos encanta escucharte, Sentirte, saber cómo vas, cómo estás sanando, porque no solo sanas tú, al sanar, tú en automático sanas con 10 personas a tu alrededor, imagínate el impacto que puedes estar generando ya en estos momentos. Muchas felicidades Pisces. bendecido seas, gracias.